Un hombre que va a serte infiel, dice estas seis cosas. Ser capaz de ser intuitiva, ser capaz de poder detectar la infidelidad mucho antes que ésta se manifieste, es una de las cualidades que todos quisiéramos tener, y esa es la razón por la cual leemos muchos libros sobre el lenguaje corporal, sobre microexpresiones, miramos Light to Me con el señor, el doctor Lightman, y tratamos de ver qué información nos revela datos importantes y muy, muy reveladores y muy, muy secretos de nuestra pareja para entender si ésta nos puede llegar a ser infiel. Por supuesto, uno de hombre también busca eso en una mujer como una mujer busca eso en un hombre y por lo tanto hoy voy a revelarte qué cosas dice un hombre cuando ya está a punto de serte infiel si no es que ya lo está haciendo. Tienes que prestar mucha atención a estas migajas de pan que deja un infiel porque son tan pequeñas que si tú las detectas podrás irte de esa relación mucho antes de que te pongan los cuernos. No es bonito, no es lindo de que te Llamen en la esquina el venado, el venado porque eso te mortifica y, y por supuesto eso es algo que no es nada cool se podría decir y por eso es que hoy quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a compartir porque lo que te voy a decir en estos momentos son seis cosas que un hombre dice cuando está a punto de serte infiel. Así que presta mucha atención a lo que voy a comentarte porque lo que te voy a decir te va a encantar. Así que antes de empezar, quiero pedirte que me dejes el emoji de un corazón amarillo en los comentarios. De esta manera sabré, de esta manera sabré que este video te encantó. Y lo otro es que te unas a esta gran comunidad llamada BeLifers. Para que seas parte de esta gran, gran, gran comunidad. Y desde luego comparte este video con la gente que crees que lo necesita. Así que, sin nada más que agregar, empecemos con este video. Y tal como lo comenté al inicio de este video, uno tiene que tener cierta capacidad intuitiva para darse cuenta cuando una persona está a punto de serle infiel a uno. Es duro, pero lamentablemente la infidelidad es una constante y la fidelidad una variable dentro de esta ecuación llamada amor. Nos guste o no, tenemos que estar preparados cuando esto sucede porque la infidelidad es inherente al amor mismo. Tristemente es imposible, imposible eh, la no coexistencia de dos cosas. Es imposible porque dos cosas que no deberían suceder pasan simultáneamente. Una dicotomía. Es imposible que arriba y abajo pasen al mismo tiempo, pero en el caso del amor una superposición de hechos y de eventos sucede. Te pueden amar y al mismo tiempo te pueden estar siendo infiel. Tristemente se escucha en muchas ocasiones de mujeres y hombres que dicen amo a mi pareja, pero ya no la deseo. Lamentablemente dos cosas, una dicotomía, dos cosas que no pueden ser al mismo tiempo, no pueden ser simultáneamente, deben ocurrir o bien ocurren. Así que antes de empezar este, esta lista, quiero decirte que siempre, siempre aceptes el hecho de que en una relación la infidelidad, es una constante, lamentablemente es una constante y tendrás que lidiar con ello. Así, ¿qué es lo que dice un hombre cuando está a punto de serte infiel? Número uno, solo es una amiga. Este es el equivalente de... Es mi amigo gay de las mujeres, solo que aquí es, solo es una amiga, es el equivalente masculino. Cuando él ya más o menos tiene cierto feeling, hay cierto flirtreo con la amiga de contabilidad. Y bueno, dice, ¿sabes qué? Es que con ella solamente somos amigos. Pero tú sabes muy bien y la intuición te lo dice, de que él realmente va por otro lado. Y por supuesto a ti esto pues te, te enciende las alarmas y te das cuenta que él realmente tiene cola que le pisen. Porque te das cuenta que sí, efectivamente está teniendo un romance con esa amiga. Lamentablemente no todos los hombres somos, eh, no tenemos esa tendencia a ser honestos porque ni siquiera nosotros mismos nos entendemos porque no sabemos qué está pasando. Claro, desde fuera se sabe muy bien que hay una atracción, pero desde dentro parece que nos hacemos tontos y al final nos dejamos llevar. Así que si te dice que solo es una amiga, cuidado con eso. Puede ser que sea algo más que una amiga, número 2, llegará tarde. Por supuesto, esto no significa ser paranoico o pensar que el chico con el que sales te va a ser infiel o si tú eres un hombre, pues básicamente pensar que la chica con la que sales te va a poner el cuerno, no es el caso porque también yo como hombre puedo decir, hombre, es cierto, mi novia va a llegar tarde. Pero es que también trabaja, es que también se esfuerza, es que también así es el horario de oficina o el horario del lugar donde labora. Está muy bien porque no se está conjugando con otras cosas, pero cuando ya empiezo a notar otras cositas y me empiezo a decir otras cosas, pues hombre, ahí ya la cosa se pone fea. Yo por ahí no me arriesgo, yo por ahí Mejor precavido, así que cuando tú te das cuenta que te dice llegaré tarde y se conjuga con lo anterior, es que le prestes muchísima atención porque posiblemente ya te están, ya te están poniendo el cuerno. Número 3. Se me descargó el cel típico. Típico, y a mí me lo hacía una, una niña de 19, 20 años, allá por los, el año 2008. Me decía la típica tontería, es que se me descargó, es que sencillamente me quedé sin batería. Y claro, yo con ella no hablábamos mucho y en ese entonces no existía WhatsApp. Lo que existía era el MSN Messenger o a lo mucho los mensajes SMS. Sí. SMS, eh, SMS, que eran mensajes de texto por cobrar. Y yo decía, hombre, ¿cómo se te puede descargar el teléfono? ¿Acaso estás hablando con alguien más? Y esto ya me encendía las alarmas. Entonces yo dije, bueno, tal vez sea, tal vez tengas razón. Preferí hacerme de la vista gorda, pero estoy más, más que seguro que sí, sí, tenía a alguien más por ahí. Número 4. Esto ya es más moderno, es más, es más de nuestra época, más de nuestros tiempos no tenía datos número 4 cuando te dice no tenía datos típico cuando te dice no tengo datos no te he podido escribir es que no tengo cómo escribirte es que no tengo wifi es que x o y razón realmente cuando empieza a ponerte excusas es cuando tú tienes que prestar muchísima atención porque posiblemente ahí hay gato o gata encerrada por lo tanto ten mucho, mucho cuidado. Y si ya llegaste a este punto, quiero pedirte otro emoji. Otro emoji en los comentarios. Si tú llegaste a este punto, por favor, déjame el emoji de un gatito en los comentarios. Ya tú sabes a qué me refiero con ese gato, porque ya lo intuyes, ya lo intuyes. Número 5. No tienes de qué preocuparte. La realidad es que esta frase también es cuando tú empiezas a sospechar y te das cuenta que ciertas cosas como que no cuadran. Todo está bien, pero como que algo, como que algo no cuadra, como que algo no está bien. Y tú dices, hombre, aquí las cosas están un poco jodidas. Aquí algo. Mmm, aquí algo se pone feo. Cuando tú ves eso, cuando tú te das cuenta de que él está como escondiéndose sus cositas entonces ya empiezas a preocuparte y él en vez de, de, en, en vez de tratar de aclararte las cosas simplemente minusvalida ridiculiza o sencillamente dice que todo son afiguraciones tuyas que de plano Habrás visto a la llorona y pues ya ves fantasmas donde no los hay. Naturalmente cuando se trata de infidelidad pues siempre hay que prestar atención a la intuición porque es la primera que se activa cuando alguien te quiere poner el cuerno. Por supuesto, por supuesto, esto no significa que vivas toda tu vida esperando a que alguien te ponga el cuerno, pero sí que es cierto, sí. Que es cierto que si sí prestes atención a las señales y las migajas que esta persona te va a dejar. Porque si no lo haces, porque si no le prestas atención. Al final cuando tú quieras tomar algún tipo de acción ya va a ser muy tarde. Vas a estar enojado o enojada y hasta puedes cometer algún tipo de barbarie pasional. No quise decir la palabra porque no quiero que YouTube me desmonetice. Número 6 solo iremos hombres, esa es la, más, la, la mentira más típica que va a decir una persona cuando se le conjuga con las cinco anteriores, cuando te dice que no te preocupes, que no tiene datos, que se descargó el cel, que va a llegar tarde, que solo es una amiga, y si a eso le sumas de que te dice que ahora que va a salir solo van a ir hombres, pues hombre, ten cuidado con eso porque posiblemente por ahí, por ahí, se anda colando algún amigo que se, que se cree hombre y que es en realidad mujer, Cuidado con eso, cuidado con eso, porque al final ahí pudiera estar el tema. ¿Cuál es mi consejo cuando estás viendo experimentar todas estas, estas cosas? Lo simple, si una relación no te ofrece paz, si una relación no te da esa paz que debería darte, es mejor que la deseches. Es mejor que digas, ¿sabes qué? Yo no puedo confiar en ti, no me siento en la capacidad de confiar en vos, perdona, yo me tengo que ir, perdona. Perdona, pero yo por aquí no me quedo. Yo aquí no me quedo. Por lo tanto, cuando estás con una persona que no te ofrece seguridad, ni paz, ni plenitud, ni tranquilidad en una relación, es mejor que te vayas y no antes de que te vaya a herir. Y te vaya a dejar tan herida que tú termines hiriendo a otras personas. Este fue tu amigo Marco de este gran, gran canal Villafers. Suscríbete, suscríbete allá y activa la campanita de notificaciones para ver más videos de estos. Y compártelo. Déjame el emoji. Y nos vemos en futuros videos. Un abrazo.